Bueno, pues eh, acabamos la, la parte anterior con, con esto, ¿vale? Y ahora vamos a ir a un pellizco medio índice: eh, primera al aire, segunda en el tercer traste. Ahora metemos el pulgar para hacer un hammer y un forward roll. Repito. Repito quiero decir en este caso que lo hago dos veces Y ahora voy a hacer un hammer on 2-3 Igual que, que antes Pero primero como el índice Y ahora con el pulgar ¿Vale? Como si fuera el foggy mountain breakdown ¿Vale? Y ahora voy a hacer el hammer on 2-3 también Pero la tercera cuerda Vale. La tercera cuerda 2 3. ¿Vale? Y remato aquí, ¿vale? De manera que estos, estos son 1 2 3 4, los cuatro primeros compases. Ahora voy a meter el acorde de re séptima pero eh, directamente pongo el acorde primero normal, porque voy a meter la tercera al aire el acorde do al aire, vale, el acorde do al aire el acorde do normal, mayor y meto así, la, la tercera sigue estando al aire vale, meto, había acabado aquí, con el índice, y ahora hago y en este compás ya meto el, el dedito, el, el meñique, como hacíamos en la parte anterior en el tercer traste de la tercera cuerda Hago ¿Vale? Estábamos aquí Aquí, perdón Y ahora Un slide 2-3 en la tercera cuerda Quinta al aire Slide 2-4 Que tengo de momento, repito, y esto vale, la última parte la repito porque no ha quedado muy clara, estamos bueno. aquí. Hacíamos el, el pull off 3-2. ¿Vale? Y ahora el slide 2-4. Aquí. Ahora vamos a hacer un, un forward roll eh, con todas las cuerdas al aire: con la, la, la quinta, la tercera y la primera, que son las que hay que tocar slide 2 3 igual que hacíamos en la primera parte en la cuarta en la cuarta la cuarta al aire otra vez el pellizco 03 esto no está afinado pero bueno me perdonáis ahora y vuelvo a hacer el jamerón que ya habíamos hecho antes todo completo cosa, eh, cuando hacemos la última vez lo de cuando estamos en el acorde de re no tengo que hacer dos veces aquí, sino y ahora meto solamente la cuerda esto queda resonando, no tengo que levantar el dedo y meto la primera baile y ya el hammer on ¿vale? bueno, tocamos las dos partes completas, despacito